Mi corazón reposa junto a la fuente fría, llénalo con tus hilos, araña del olvido. El agua de la fuente su canción le decía, llénala con tus hilos, araña del olvido. Mi corazón despierto, sus amores decía, araña del silencio, déjele tu misterio. El agua de la fuente lo escuchaba sombría, araña del silencio, déjele tu misterio, mi corazón se vuelca sobre la fuente fría, manos blancas, lejanas, detened a las aguas, y el agua se lo lleva cantando de alegría, manos blancas, lejanas, nada queda en las aguas.